¿No? Tenemos, eh, tenemos una iglesia y teníamos un aniversario ese día. Y yo me fui y él quedó acá en la casa. Él es el mayor que queda acá en la casa y mi otra hija vive allá del otro lado. Y él quedó con los hermanos acá y... Era las 7 de la tarde y le dejé el motorcito porque acá sacamos con motor el agua de ahí. Y empiezan, pero allá había así policía paseando por acá, pero Era un... Eh, de sorpresa le llegaron los, los chicos de... Viste como acá, viste, ahora vos ves así los chicos, así, sí, todo bueno. así, todo. ¿eh? Vendría a ser su curandero. Viste, cuando él levanta así para arriba y ya le mete por el. ¿Y vos lo encontraste acá a, a acá, en pocos minutos o sí. ya había sido...? Sí. O sea que nadie lo asistió a él hasta que llegaste vos. Sí, yo nomás le llevé. Eh, uh -huh. Yo me escapé. Cuando el, lo entré y pasaron así, los policías levantando ¿Muchos gente, policías? Un montón de policías. Este, Estos chicos vienen de la manifestación de, del supermercado, me dicen. Y yo les digo, no entendía nada. Porque yo estaba desesperada porque mi hijo estaba todo reventado, las caras y todos Y no sabía si tenía loco o qué, un desespero completo tenía. El hospital, lo que llegaban, la gente que llegaban le agarraban y le ponían... Después la esposa y le ataban. Ya. Y cuando se le terminaba la asistencia se le llevaban por él. Yo, yo allá en el hospital oraba nomás, en secreto, que nada no le pase a mi hijo. Y que vengan porque dicen que él estaba en ese lugar y, y a eso tengo miedo. Tengo miedo de salir la calle, porque muy feo lo que yo he visto acá, en el camino, y viste, cuando yo vine de Resistencia, yo tenía un papel y le di al enfermero, uh -huh. no sé si era ese para sacarle el, los puntos, y de ahí yo, yo vine en un de ahí, cuando me bajé de la ambulancia le dejé en, en la casa allá. No salimos ni la sala, ni el hospital, ni nada. Porque hago trabajos territoriales, eso es lo que yo hago en lugares vulnerables. Como Te estuve comentando, hay hermanos que no van al hospital, no quieren Saben. ir al hospital. Uno, porque no se han atendido. Segundo, porque por más que se estén muriendo, no le van a atender. Entonces hacemos esos trabajos, que somos dos o tres hermanas que hacemos esos trabajos. Entonces vino a verlo y recién le vi y tiene el ojo muy feo. Hablé con el papá hoy y me dijo que tenemos dos lagrimal, es lo que le dijo el doctor y que él le quedó uno y que tiene que hacerse ver porque puede perder ese ojo. Ah, ¿no, ah, ¿no te dolía anteriormente? Dio un antibiótico no es una no, eh, cosa mala. No, no, no. Gotita, gotita eh, y tiene eh, mucho dolor, tiene mucho Tiene un punto, dos puntos tiene. Dos puntitos. ¿no? Tres, tres creo. Tres, ¿eh? eh Si no quieres mejor mandarlo semana, sí, sí, con esa utilización, de por ahí hasta esa época ya llega. Eh, yo le saco él de la casa y le empieza a doler este ojo y se cansa, ¿Puedo? Porque me quieren así y te como ahora, qué pasa acá y no puedan así. <risa> <risa> <risa> que, que lo reciban con el día de hacen el trabajo, se avergüenzan en su casa. Ese es un dolor para nosotros. Que le va a atender lunes, que les, le van a ver porque tiene algo en el ojo que no ve tanto. ¿sí? y no ve, completo, las manos nomás del hombre y le hizo así, ahí recién vio.